Primer tema, que es que ha fallecido la verdolaga. Ustedes saben que en las redes sociales cada día se hace viral a alguien. Que la mami Jordan, que me ve la maluquita. Eh, ¿Cuántos personajes que hay? Ya, ya, ya son tantos que ya yo pedí la cuenta. Amelia ah, y Cherry. Hay, hay un Cherry eh, peruano que se llama Faraón eh, Low Shady. Tienen que buscarlo. Eh, Tiene que buscarlo. El tipo es como un, un cherry peruano. Tiene que buscar. El tipo, ya tú sabes, una canción con dominio y está vuelto a loco esa canción a nivel mundial. Entonces, siempre salen personajes. Entonces, la verdad, Parece ser que tenía una competencia contra otra persona sumamente obesa. Y él lo desafió y todo eso. Y no sé si fue que ganó, perdió o no. Ganó, ganó. Él ganó, él ganó. Entonces, la verdad, a ganarle al, al otro gordo el otro eh, tamaño 15 <ríe> tiene un tamaño 15, eh. el otro gordo, eh, ahí está, ahí está la competencia. Esa fue la famosa competencia de la verdolaga, ese. Eh, ok, la verdolaga ahí en ese momento iba atrás, pero de un momento vino, arrancó, cogió el motor y dejó atrás al otro oponente, al que tenía el otro motor, <ríe> pero corre el motor de la verdolaga. Entonces, la verdad, por esa competencia que ustedes están viendo en pantalla, se hizo viral. La verdad, se hizo viral. Entonces, al ser viral, la verdad, muchas personas comenzaron a subirlo y a apoyarlo y todo eso, al punto que Supergato lo puso como imagen. ¿Eh? ¿Eh? Una compañía de motores dominicanos lo puso como imagen y le regaló un motor. Y el tipo tenía un anuncio ahí, que, que yo soy la Verdolaga, yo me monto en Taivan, ya ustedes pueden ver, eh, oye cómo iba a Verdolaga, eh, eh, y tenía un dembow, eh, tenía un dembow. Entonces que la Verdolaga eh, caía, caía en gracia con todas las personas que la veían en las redes sociales y disfrutaban. A veces hacía competencia de comer, se yo dije que compitió contra tres gente comiendo huevos y ella ganó, no. yo diría, y, y dije yo no, pues tipo... Fue El tipo un monstruo, monstruo, monstruo, monstruo. Ahí vemos a Bedolaga. Ahí vemos que cuando estaban grabando un video de Dembow, que él no se podía parar, pero las mujeres le bailaban encima porque él no podía parar y se bailaría a las mujeres. Ya usted puede ver si el tipo es pesado. Pero eh, uno se curaba mucho con la Bedolaga en las redes sociales. Uno eh, cuando se desafiaban en su motor y todo eso. Pero lamentable que la Bedolaga le llegó, le llegó y le tocó el coronavirus que está afectando a todo el mundo. Y cuando tú tienes un problema respiratorio, yo creo que es lo que tenía la verdolaga, se te complica. Y eso pasó con la verdolaga. La verdolaga, que también lo hizo famoso Capricornio, fue Capricornio que más lo, lo entrevistaba a él. Eh, falleció. parece que le llegó, el, eh, tenía, tenía el COVID y se le complicó. Creo que estaba en la, en la clínica de Cruz jiménez Tengo entendido, no sé si, porque fue ahí que confirmar la noticia cuando Crumby Jiminyan llamó al programa de Show de Mediodía, informaba que la Bedolaga había fallecido. Pasa su resto de la Bedolaga, vamos a ver el entierro de la Bedolaga, supongo yo que ahorita lo van a pasar porque es un personaje muy famoso en las redes sociales, ahorita lo, lo graban y lo suben en, la, en las redes sociales. Esperemos, esperemos que nada, la gente que también utilizó a la Bedolaga para hacerse de algo. Y, pues, los que se beneficia, beneficia, de la vedolaga Ayuden a esa familia Con la caja Con, con, gas, con, con gasto Y todo eso de Que necesita a su familia que ahora que fallece la vedolaga Van a tener que, que costear todo eso Imagínense, seguro una familia pobre Y así que todo el que buscó su sonidito Con la vedolaga Que se manifieste Y que lo ayude y que ayude a su familia Que tanto lo necesita Vamos con la siguiente información